Este es el circo, el congreso de la fiesta Siempre logran tener a la gente contenta Para divertirte ellos tienen sus propuestas Para los militantes de Globos polenta. Este es el circo, el congreso de la fiesta Siempre logran tener a la gente contenta Para divertirte ellos tienen sus propuestas Para los militantes de Globos Sobolenta el circo que sean todos bienvenidos, hay payasos, gatos, ratas para tenerte entretenido y teñidos de colores con significados distintos, quedaremos bien con todos haciendo todos lo mismo. Tenemos por un lado a las ratas, buena onda, te muestran la riqueza que no sé por qué les sobra, casas, autos, relojes, carteras y joyas y valijas con papelitos verdes que transportan. Ellos dicen que su patrimonio no es para tanto, quizá para justificar que suban su salario y que armen organismos, Diz que para ayudarnos, pero siempre solo a ellos terminan beneficiando. Hablan de los pobres, de los más necesitados, quienes tienen sedados con caridades del Estado, con lo justo y necesario para que no busquen trabajos y que a las ratas de las que dependen sigan votando. Ese es el Circo, el Congreso de la Fiesta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 algo va a ser para el panorama cambiarlo Pero el gato es astuto, el circo sabe manejarlo Si se cometó a las ratas nadie va a necesitarlo Por eso con las ratas le gusta negociar Y con ratas que dicen ser gatos se él suele trabajar Y para disimular, como en Tommy Jerry y yo Harán unas persecuciones que al final a nada llegarán ¡Y es normal!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 Entren en el circo que sean todos bienvenidos. Hay payasos, gatos, ratas para tenerte entretenido y teñidos de colores con significados distintos. Quedaremos bien con todos haciendo todos lo mismo. ¿Cómo olvidar a los payasos? Nadie entiende cómo es que acabaron siendo candidatos. Contratan asesores por montones para guiarlos ya que no tienen ni idea de lo que hacen en su cargo. Pero la gente votando a los payasos son felices. Por eso es que las ratas y los gatos los eligen. Total son muy manipulables y ellos los dirigen. Para la prensa son perfectos porque suelen divertirte.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 para divertirte ellos tienen sus propuestas Para los militantes de Globo Sopo Entren Entran en el circo que sean todos bienvenidos Hay payasos, gatos, ratas para tenerte entretenido Y teñidos de colores con significados distintos Quedaremos bien con todos haciendo todo lo mismo Para terminar el show, la gente come un poco Y ante esta situación el circo no es indiferente Tiene varios empleados que van de un lado para el otro Por eso la gente les suele decir los panqueques Te cuento de otros pero no les digan a los compis Porque algunos son bastante descarados vulgarmente, se los conoce a ellos como ñoquis, pese a no trabajar nunca, ellos cobran su salario, eso sí, con el circo la gente siempre está bienta, gatos, ratas y payasos comen más de la cuenta, la gente del circo no suele ser muy honesta, te prometen asados y después te dan polenta, este es el circo, el congreso de la fiesta, siempre logran tener a la gente contenta, para divertirte ellos tienen sus propuestas, para los militantes de Globo son polenta, este es el circo, el congreso de la fiesta,